por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que amate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti,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 Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio.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 o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La comunidad de Mateo, formada en su mayoría por cristianos procedentes del judaísmo, se plantea cómo vivir una fidelidad profunda a las Escrituras y ser fiel a la vez al Evangelio. Para Mateo el, el verdadero judío es el que se hace cristiano, se hace seguidor fiel de Jesús. Sus enseñanzas eran tan nuevas y radicales que daba la impresión de despreciar y prescindir de ella. Para los judíos la ley era eterna, divina, irrevocable, soberana. Por eso para deshacerse de este malentendido va a dar respuesta a la relación que guarda su doctrina con la ley. Jesús les afirma, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, sino darle plenitud. Cuando en verdad se vive la ley de Dios, en su letra y en su espíritu, el camino hacia la fidelidad sería posible. Cuando un matrimonio no está fundamentado en el amor según Cristo, es fácil prever los fracasos matrimoniales. La ley prohibía expresamente el juramento falso, pero la casuística Sabinica había construido todo un conjunto de distinciones para justificar los juramentos. Juraban por Dios, por el cielo, por el templo, por el altar, por la alianza, por los hijos. Jesús prohíbe jurar por Dios en general y propone a sus discípulos, les basta decir sí o no. Y lo que pasa de ahí viene del maligno. Que el Señor los bendiga.